Welcome another day to my channel Today we won a victory of Battle Royale Fortnite, bitch <laughs> <laughs> Thank you. Man. Oh, di baby. Oh. In your fucking face bro! What are you doing? <laughs> Hello that bro! What happened? <laughs> Lol, una puta llama aquí arriba, ya decía yo, ¿qué es este sonido? What is this sound, bro? What's up? Eso se llama Nice mm. Tú disparas hijo puta, tú disparas No, tío, vayas para en de franco, macho. <tose> no, no, no, no, no, no, no, no. What the fuck, macho! ¡Ven! lol LOL Vámonos, coño Vamos a ver, tío, qué pasa. No, tío, no. Joder. ¡Vámonos! ¡Coño!